Buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog de una semana conmigo y ahora estamos... ¿Qué? Buenos días, dice. Buenos días. Se han tenido ya la flores. No, es que ahora se hace de, de, de noche más temprano. Son buenos de las 7 de, de, de la tarde, parece. ¿vale? Sí. Y ahora estamos guardando Qué un montón de sacos. Creo que se muy tarde hoy, ¿no? Sí. <risa> en el coche. Porque, bueno, para que no estén aquí en medio del... Yo me voy fuera. Del pasillo. Pues aquí tenemos ropa de invierno. Y aquí tenemos más alfombras y cosas de telas y tenemos los peluches aquí en esta caja tenemos varias cosas random que hay en el cuarto bueno, así está y ya bueno, tenemos los patines no lo sabéis fuera ahora aquí está, ¿no? que quiere hacer un tiktok ¿Qué? y luego yo estoy aquí estudiando porque bueno se acercan unas vacaciones así que como siempre que se acercan vacaciones pues se acerca época de exámenes y mañana tengo un examen de palabras que me tengo que aprender todas estas palabras en fines y en inglés de lo que que es un examen que escogen 10 palabras el profesor en la clase y tenemos que saberlo bueno chicos, mirar, buenos días estamos a martes y voy a empezar a editar el blog de la semana pasada que ayer no me di tiempo a editarlo, así que lo editaré hoy, a ver si me da tiempo subirlo también hoy bueno pues eso es lo que tenemos que hacer ahora que se me ha cerrado ahora la cuenta y tengo que volver a poner esto <risa> ¿Cómo os explico esto? Acabo de terminar de editar el vlog Dura 37 minutos El vlog más largo Hasta ahora ¿Qué hago? ¿Lo subo así? ¿O lo divido en dos partes? Yo creo que lo voy a dejar así Y ya está Y bueno pues eso Mirad chicos, ¿os acordáis el otro día en Prisma que vimos este chocolate? Pero vamos a ver si este tenemos aquí Este chocolate, pues bueno, hemos comprado una tableta Y bueno, lo hemos repartido todo, ¿vale? Porque para que todo el mundo tenga lo mismo Y está súper bueno Este Geisha que es el de la marca de Fazer Que es como de, de esto, de ¿Cómo se llama? De avellana entonces viene así, me encantan las cajas estas Y bueno, yo he metido aquí mi cacho de chocolate Y los bombones que están buenísimos Bueno chicos, buenos días, estamos a miércoles Y ahora mismo me estoy merendando aquí un pan Y... Mmm, hoy ya no van a dar la casa, así que esta tarde empezamos a llevar las cosas y todo eso Y ya os contaré Mirad chicos, lo que os enseñé antes en el cole, era que estábamos haciendo este pan De aquí, que lo hicimos en clase de cocinar Y ha sido sí bastante bueno, tiene así semillas y cosas Bueno chicos, mirad, me he quedado yo aquí haciendo, bueno, calentando la cena Porque pues la mujer acaba de llamar que son son las 7 y medio o así Y bueno, han ido ahora mis padres a a recoger la llave de la casa y se estaba haciendo la cena aquí así que me he quedado yo removiendo para que no se queme y qué más que ahora iremos nosotros también y os enseñaré cómo es la casa y bueno, pues eso ya esta noche son las 7 y media ya lo he dicho eso, ¿no? así que bueno para que veáis que ya poco a poco se va haciendo cada vez más temprano de noche. Esto ya está. Son albóndigas y aquí se está calentando una salsa como de calabaza o algo así. Así que bueno, pues eso. Bueno chicos, es de noche ya, pero igualmente... Yo ya me he duchado de todo y todo. Pero igualmente vamos a ir a ver la Uy, casa que os la un que un quiero enseñar. no me monto en este coche? Siempre viene de mala. Mm. Así que ya se montan todos. A ver. Vamos a poner el cinturón. Uy, como ves. Qué buena iluminación. Sí.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 a ver, ahí vas a dormir tú. No, leo No, no, no, no, no. Y bueno, se supone que está. A ah, mirar, aquí está la chimenea, esta que pone calentita toda la, la planta de arriba. Está esto. Y esta habitación lo que vamos a hacer es dividirla en dos: es que se queda una y ahí se queda otra. Vale. Y aquello hay otro baño Voy. A ver, ¿qué tablas son esas? Del de armario. Ah, de armario Bueno, ahora estamos otra vez en el salón Y si vamos por esta puerta Que tenemos un montón de espacio Y aquí está La otra habitación Que se están haciendo algo de reformas o algo Sí, había un papel, me han quitado y han pintado. Sería como esta. Esta habitación me gusta mucho. Pero, que ponerle esto. Pero yo prefiero que. No me, me encanta esta habitación a ¿eh? mí. Lo único ¿Cómo? de malo que tiene es que tiene el, arma, el armario este empotrado que yo quería va? hacerme mi propio armario así. A mí me, me encanta este armario. Bonito, ¿a cómo es? es a mí me encanta además esto. Me encanta. Tiene ah, adoro. tiene tres. Mm.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 Y luego la terraza os la enseño mañana. Mira aquí tiene un mueble abajo del lavabo. Sí. Para meter los qué gracioso. <risa> ya me encanta que. Qué gracioso. A ver, esto es pero hay agua. Sí. No lo enciendas. Qué guay mira la ducha. Sí. Ay. Y bueno sí, seguimos ya por aquí, aquí pero tenemos la, la calefacción ¿Qué con la y más calefacción. La calefacción.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 Qué pena, no. es que me recuerda un montón a cuando llegamos. porque Es que es muy fuerte, ¿eh? Y esto? Pero ahora. A ver. Esto es mío. Pero ahora hay que dejarlo. ¿Y tú por qué te he hecho aquí? Ah, no sé. Me lo traje de España. El, cuando llegamos?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 Cuesta 20 euros para un día y medio así que 35 euros ha costado 35 euros un día y medio este carro de aquí por si alguien se quiere mudar en Rovaniemi. lo cogí ayer por la tarde y mañana a la una lo tengo que devolver Vale. lo vamos a llevar al lado de casa es que había, había un carro más barato en otra tienda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 hasta mañana casa. Ay por Dios, y yo ya aquí poniéndome sentimental. Ay, de verdad, Nicolás. A ver chicos, estamos llegando y vais a, estar a puntito de ver nuestra nueva casa. Mirad, este es el caminito para llegar. Y en 3, 2, una vez enseño un cachito. ¡Ay! ¡Estará nuestra nueva casa por fuera! Uh, toma ya, mirar que guay. Y está el lago. Y está al lado de un lago, esto es lo mejor de todo. Bueno, también tenemos una sea, carretera vale. Sí, o sea, tenemos una casa al lado de un lago. Y una carretera Uy. Y la bici, de luna? la bici de luna. Tenemos que traer también lo del. O sea, el aparcamiento nuestra nueva casa. Eh, no, no, Mira, no. podemos subir al techo. No, no, no. Bueno, chicos, voy a presentar.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 Estamos subiendo este mueble que es gigante. Y este es el que va a separar aquí. Qué miedo. Mira. A ver, a ver, bien. Bien. Cuidado, cuidado, cuidado, se cae Bien. bien.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 En teoría no está bien. ¿Qué tal? ¿Dónde puedo poner estas luces? Aquí. Quiero poner? Sí, también me iba a poner, pero es que no llego a ponerlas aquí. puesto las luces aquí. Ya, está. ya pero No No tiene las mejores vistas de todas. O sea, mirad. Imaginaos todo esto nevada. Aquí tiene su acordeón. ¿Y aquí? Bueno, tú verás. Y ahora vamos a subir a ver nuestro cuarto. Espera, yo enseño mi cuarto. Mirar cómo se va vaciando todo esto. Es enseño mi cuarto, ¿vale? ¿Mi Sí. Mi me encanta mi cuarto. ¿Vale? Este rinconcito que hay aquí. Me super encanta.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 Así que algún día lo explicaré. Mira ahí al fondo, muy al fondo, están los renos que antes estaban en nuestro jardín. ¿Veis? Y ahora hemos llegado aquí a un pantano. Hay muchas setas por aquí. Sí.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 Madre mía, qué cosa a comprar. Vamos A ver. Cubo de sauna. Si le he dado cubo de sauna te lo he visto. Ya me habéis llevado muchas cosas. Solo necesitábamos ¿Eh? el cazo. ¿Esto qué es? Es rojo. Mira, he comprado un euro de vasos Estaban está un euro por paquete. ¿Eh? ¿Y esa cosa?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 unos vasos. Portitas. De espinacas. Sí. Unos vasos. Unas cosas para hacer hielo con formita. Unas cosas para la sauna. A ver qué luces te has comprado. Este es un pañuelo que están cambiando. Ah, de encanta. cocina. ¿Qué A ver dice? las luces. ¡Oh! ¡Qué chulas! ¡Qué chulas! Así y otras así. Ah, para nuestro cuarto. Para, ese, hombre. ¿Ese es que sí, hombre. Que sí, para nuestro cuarto, ¿no?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 Ay, pues qué bueno, todo lo que se ha comprado, ¿no? Más olor, es para el olor para la sauna, para limpiar. Olor. Oye, con eso puedo hacer velas, que yo tengo aquí cera para hacer velas y tengo aquí todos mis tarritos haciendo esencias para los olores. Ah, esto es un cacao para los labios.